En esta acogedora casa vive Alicia, y ella es Alicia, toda una aficionada a las redes sociales e internet. ¡Saluda, Alicia! Hoy vamos a hablaros sobre almacenar contraseñas en el navegador. ¿Qué haces, Alicia? Estás navegando por internet, ¿a qué sí? ¿A qué es muy útil que te almacene las contraseñas en Google Chrome? Así no tienes que acordarte. ¿Lo consideras algo seguro? ¡Pues no lo es! Vamos a imaginarnos que pasa lo siguiente, ¿vale? Supongamos que una persona con malas intenciones, Evelyn, accede a tu ordenador. Podría perfectamente usar tus cuentas y contraseñas almacenadas para comprar online, y sería lo mismo que si te estuviera robando todo tu dinero. Pero peor aún. Evelyn, con tu ordenador, y ya que Google Chrome completa contraseñas en sitios como Facebook, puede adivinar tu contraseña usada. Si cambian el código fuente de la palabra password por text, voilà, tu contraseña queda al descubierto. Y si además la usas para otros sitios, Evelyn podría suplantarte en todos ellos. Pero tranquila Alicia, no estés triste, existe una solución, los gestores de contraseñas. Estos programas guardan las contraseñas de forma segura, bajo una clave maestra para todas las demás. No todo completará en redes sociales o en otros sitios, y también tendrás que borrar todas las almacenadas en Google Chrome, pero ganas en mucha, mucha seguridad.